Sábado, 23 de enero de 2016, 10 y media de la mañana. Comienza la Gran Canaria Maratón con una modalidad muy especial. La 3K Gran Canaria Accesible, una carrera que ha roto moldes. 1.300 participantes demostraron que convertir la tradicional carrera solidaria de la Gran Canaria Maratón en una carrera inclusiva ha sido un acierto. Gran Canaria Accesible ha conseguido que la ciudadanía bata el récord de participación en una prueba en la que todas y todos pudieron participar independientemente de las capacidades, edades y circunstancias de cada persona. Ese es el objetivo del proyecto Gran Canaria Accesible y por eso esta prueba llevó su nombre y su sello. ...facilitar la participación y la igualdad de oportunidades. Porque la accesibilidad y la inclusión... ...son metas que solo se alcanzan... ...con la participación de todos y todas. Fueron tres kilómetros de ilusión... ...un trayecto corto pero muy intenso... ...donde cada cual pudo ir a su ritmo. ...una carrera que fue como la vida misma... ...un trayecto lleno de diversidad... ...donde la meta era disfrutar del momento... ...y aprender a valorar la experiencia. Con la 3K Gran Canaria accesible... ...se demostró que aunque uno a uno... ...todos tenemos límites... ...juntos y juntas... ...podemos lograr cualquier meta... ...que uniendo nuestras capacidades diferentes, las posibilidades son infinitas. En esta carrera, la inclusión, sin duda, fue el gran premio. Corrieron o caminaron por una sociedad diversa, inclusiva, tolerante y accesible. Un simbólico trayecto en el que los participantes se dirigían hacia un mundo mejor... Las expectativas fueron superadas por esa marea blanca que inundó de entusiasmo el recorrido, dejando muy claro qué es lo que ocurre cuando las capacidades diferentes se unen para alcanzar una misma meta. Gran Canaria Accesible. Capacidades diferentes. Posibilidades infinitas.